Bien, no, no el segmento que dice, no te cansas, a ver hasta este punto, eh, bueno, tendría que haberlo puesto eh, eh, desde el principio, pero ya puse abajo en la parte de abajo el split a ver cómo, a ver qué tiempo de duración es el que se necesita también y, y para saber cuánto tiempo se demora la carrera también, pues desde que arranca, no ya lo he puesto y ahora Porque ya perdió el 50 segundos, ¿no? Eh, no sé qué tiempo tiene que manejar No sé bien manejar el split Es el split eh, Split Screen Para manejarlo de los tiempos No sé cómo se maneja Pero pues Porque toca hacer como una actualización Mirar qué tiempos son los que Se demora realmente el juego Entonces pues Y que otros tiempos hay en internet, pues, pues según el Speedrun no, que no he encontrado, sino la sola persona que hizo este juego. Entonces yo sería la segunda persona que va a hacer eso. Pero según eso han dado 37 millas. Eh. Ah. Una milla falta así, ah, porque dan 0.40, son uh -huh. 0.48. But it's a it brightest thunderstorm It's been so holiday I'm never, never stooped I'm taking a holiday hasta ahí ya mm. pause split skip split <laughs> y hay que qué, qué hacer <muchas> Não sei o que tem que aqui Sin insertar abajo, vamos a ver. Y este va a ser Grandma's House. Vamos a guardar, tratar de Grandma's House. Oops. A ver si se segmenta No sé cuánto dura, va a durar, entonces, pues. por estar start Star. uh, control start load Mm, tienen que colocar uno split, start y split, split, y como será stop, start, so Parece que es con el 1. Con ese mismo se... se tiene. vamos a darle a este a ver qué tiempo dura desde que arranca la pista hasta que termina y pues también bueno no sé tendría que darle desde que arranca pero pues no sé vamos a darle solo desde que salga la pista y vamos a arrancar porque pues tendría que ser muy exacto ya ahí lo, lo voy a arrancar a ver qué tiempo dura la pista ¿Y qué tiempo hago yo? Bueno, ¿qué tiempo dura la pista? Sí, ¿qué tiempo dura la pista? ¿Qué tiempo es el que, el que yo haría? Porque pues, no se sabe, no sé si habrá algunos datos en Internet, de pronto sí. No Se sé quedó medio mundo ahí en ese camión. Vamos a ver cómo, cómo va en este tiempo, cómo se puede hacer esa cálculo. 092 No Uff, hay sí que me caigo Esta parte de curvas me acuerdo que era bien difícil cogerla Listo, ya llegamos, vamos a ver cómo se termina esto Listo Que no se detiene 55 segmentación como que no lugar 6 y aquí tenemos 55 55. Este es muy vacío. Vamos a ver. 5 hmm. millas, no se puede más. Vamos a ver si le puede hacer chop. Se fue Rap for Large Level 1, 6, de 8 Races qualifying No, pues no sé Return yourself to the Skyline, listo. Entonces vamos a hacer eso para Skyline. So. Uh, Sky. para join No sé cuánto va a durar. Mm. But I think it's time to time. Okay. I'm to miles. Something about the reminds me of the new. más rancos. Buah Vamos a darle como más profesionalmente Vamos a ver cómo, se le puede ir acomodando según el tiempo y se demora y se puede ir haciendo una comparación Faltará... Está atrasando, está atrasando. Esto se cayó. Uy, no. No. y la llegamos hmm. no sé por qué no se detiene como 5 5 45 por ahí. ¡Sí! ¡Sí! a pausar ahí porque ya hay mucho tiempo